Tener tus ojos, debe ser ilegal, mas si cuando miras solicitas a pecar, esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal es un dote que si sabes cómo usar para matar, te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar, tu lenta lentamente, tu boca violenta, revienta. Todo de mi boca como un rayo no te no caliento.